Bienvenidos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mercedes Enzilla y dentro de esta primera semana del curso abordaremos el tema de problemática ambiental. Empecemos. Entre los problemas que podemos identificar en nuestras ciudades se encuentra, por ejemplo, el ruido, el smog, la descarga de aguas residuales, los ríos rodeados de basura, la descarga de vertidos contaminantes, de emisiones gaseosas el manejo de desechos sólidos inadecuados, entre otros. Muchos de estos ejemplos los podemos observar en noticias y en redes sociales. Quizá muchas veces vemos estos ejemplos como lejanos y como espectadores, mientras otros de estos suceden en nuestro entorno, y todos estos en nuestro planeta. Dentro de nuestras ciudades podemos encontrar un sinnúmero de instalaciones como parques, jardines, iglesias, museos, restaurantes, mercados y supermercados, entre otros. Cuando visitemos estas instalaciones, además, nosotros podemos darnos cuenta del estado en que se encuentran si están limpios, si están ordenados, si tienen un buen manejo de desechos, un buen sistema de clasificación, si dentro de ellos se utilizan, por ejemplo, vajilla de losa o vajilla descartable. Esto impacta directamente sobre el medio ambiente, porque según esto nosotros podemos estar generando más residuos ¿no? y además de eso podemos generar un tipo de residuo que quizá no sea aprovechable. Nosotros, como consumidores, además, tenemos el poder, en este caso, de elegir, ¿no?, de elegir a dónde voy yo, a un lugar que se ve aparentemente limpio, como puede ser un supermercado donde los productos vienen envasados, empacados en un material de plástico, o a un mercado donde quizá no tengas esa presentación, pero de igual manera necesitas transportarlos en una bolsa plástica. Nuestras costumbres como consumidores son lo que hacen la diferencia, en ahondar o en mitigar la problemática ambiental a la que nos enfrentamos. Debemos recordar que además de consumidores, nosotros somos usuarios y como usuarios tenemos la responsabilidad de cuidar los bienes y servicios que tenemos a nuestra disposición. Muchas veces podemos ver quizás las paredes manchadas, vemos costumbres que no son del todo amigables con el ambiente, como por ejemplo cuando algunas personas hacen sus necesidades en las vías públicas, vemos algunos vehículos que descartan sus desechos desde la ventana, vemos que fumadores pueden echar las colillas de tabaco hacia el piso sin ningún control, sin ningún cuidado, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar esto. Si nosotros somos personas que quizá veníamos haciendo esto, darnos cuenta que todos esos desechos que nosotros tiramos indiscriminadamente sobre nuestras calles, terminan en nuestras alcantarillas y en nuestros ríos, y necesitamos protegerlos. Los problemas de los que hemos venido hablando se concentran en nuestras ciudades, porque las ciudades además concentran a la población, y por lo tanto son el centro de importación de recursos, energía y productos de consumo. Como hemos mencionado además, como consumidores tenemos la responsabilidad de poder cambiar el modelo actual por uno que integre a las personas y al ambiente en todos los niveles. Para lograrlo debemos empezar por aceptar nuestra responsabilidad al respecto. Hemos llegado al final de nuestra primera semana y les invito por lo tanto a conocer más de los problemas ambientales que venimos enfrentando en nuestras ciudades en el material disponible en el curso.